Bien, como no, señores, vamos a escuchar en este momento a nuestro compañero Yerjan Lantigua a ver qué nos trae en el día de hoy. Hay algo en Twitter, él lo dijo de entrada y parece que es de eso que va a hablar. Así es que, ¿ah, en, Facebook? Sí, sí, en Facebook. Ah, pues agárrense los cinturones porque vamos a volar a 35 mil pies de altura. ¿Eh? Así es que, eso es velocidad de crucero, 5 mil pies de altura, no, 35 mil pies de altura. Y a 4.000 kilómetros por hora, eso es velocidad de crucero. Así que vamos, a agárrense, abróchense los cinturones. Adelante, Yerjan. buenos días. Gracias, Amado. Gracias, Carolina. A todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, hace unos días, eh, nosotros escribimos algo posteamos algo en nuestra cuenta de Facebook que provocó la reacción de una gran cantidad de personas. Yo, que respeto las posturas de cada quien, pero que cada quien no respeta la de los otros, eh, tengo una posición muy particular de cada tema. Este joven... Emmanuel Herrera Batista, mejor conocido como El Alfa, está siendo mencionado en la República Dominicana estos días por una comparación que ha hecho eh, el empresario Santiago Matías, que dijo que El Alfa tiene mayores números en la música, en las plataformas digitales, que es lo que se está utilizando ahora, ya no se usa el CD, ya no se usa nada de eso. Eso quedó en el pasado. Ahora todo se va a lo que tiene que ver con la plataforma digital. Y entonces, ¿qué dijo Santiago Matías? Que el alfa tiene mayores números que eh, Juan Luis Guerra. Y que es más influyente actualmente a nivel musical. La gente normalmente se deja saltar de la pasión y de la emoción. Y no busca, no investiga. Lo que dijo Santiago Matías es verdad. El alfa triplica a Juan Luis Guerra en números en plataforma. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué? Tampoco lo sé. ¿Cuál es, ¿Cuál es la razón específica de eso? Hay que estudiarla. Más que opinar sin saber, la gente tiene que investigar. Eso tiene que ir a la sociología. Eso tiene que juntarse los sociólogos y explicarnos el por qué. Para que podamos avanzar. Con como entes de pensamiento, porque si no, vamos, estamos convirtiéndonos en un grupo de gente que sí, sí. La bachata, vámonos, va, vámonos al pasado, ¿verdad? La bachata, en principio, era algo asqueante, ¡asco! ¡Ay, tú oyes bachata! ¡Qué asco! Eso es lo que pensaba el dominicano. Y hoy día la bachata es un símbolo mundial. El mismo Juan Luis la toca. O bachata rosa, ¿verdad? Pero la bachata no inició con Joliqui. cuando la bachata inició la República Dominicana, porque somos un país que nos gusta, que, que somos conservadores ¿m? y somos elitistas, por eso detestamos a los haitianos y preferimos a los americanos. ¡Ah, no! La bachata eso no sirve, ¡asco! Y hoy, Romeo Santo es un símbolo mundial. En la bachata. Anthony Santo. ¿m? El propio Juan Luis Guerra. Con la bachata. Porque aquí el dominicano. Se resiste a su propia cultura. Póngamelo full pantalla. Y échenme ese monitor. Para acá vamos a hablar de números. Ese es el, el canal de YouTube. De El Alfa, el jefe. Que a mí no me gusta para nada. No sé qué le encuentra a la gente. Pero lo encuentran. Dice ahí que él tiene 6.25 millones de suscriptores. Eso es el alfa, el jefe. Vamos a compararlo ahora con el canal de YouTube. Eh, eh, otro, otro detalle, dice ahí que esa cuenta se unió en el año 2015. Eso fue hace apenas seis años, ¿verdad? Vamos a la de Juan Luis Guerra. Dice que tiene 1.32 millones de suscriptores y esa cuenta se unió en el año 2006. ¿Cuántos años? 11 años. Fíjense ustedes la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que, Juan Luis, ¿Que el Alfa es mejor que Juan Luis Guerra? ¡No! Lo que quiere decir es que él está impactando en un segmento de la población más que Juan Luis Guerra. y Entonces lo que hay que buscar es el por qué. ¿Y el por qué quién lo decide? Y el Yang? ¡no! Lo tiene, que, lo tiene que estudiar la sociología, que es lo que pasa aquí. ¿Esto es donde ¿Spotify, muchachos? Eso es en Spotify, que es la plataforma más grande de música ahora mismo. ¿Verdad? Que es la que todo el mundo busca. Olvídense del mundo, olvídense de que decidí. Esa es la plataforma. Esa y Apple Music. Digo yo, si usted. usted sabe la música, lo, lo, lo, lo, eso es lo que está ahora mismo. ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos millones de oyentes mensuales? 16 millones de oyentes mensuales. Vamos a la de Juan Luis Guerra, la tenemos, muchachos. Mírala ahí. Esa es la del Alfa, sigue ahí mismo el Alfa. La de Juan Luis Guerra, eso es en vivo. ¿Cuántos millones tiene? 5 millones, lo triplica. ¿Es porque Juan Luis Guerra es peor que el alfa? ¡No! Es que eso es lo que tenemos que investigar. ¿Qué es lo que pasa? porque le ha gustado el alfa ¿Tú sabes, actualmente? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que 70 millones de copias de discos que oscilan entre 13 y 24 dólares cada CD, en toda parte del mundo ese es el precio de los CDs, entre 13 y 24 dólares. No es lo mismo que 18 millones de views que no te cuestan nada. No, no, no ya te para eso. Nada porque tú tienes internet en tu teléfono, o en tu casa, o en la esquina. No, a, a, no, ve, amado, hay y una forma. Al, no. al alfa, gran cosa. No. Compra el disco, compra el CD No no, hay para una forma. Casa. No, mira, hay una forma de hacer ese cálculo, porque recuerda que la gente paga internet. Hay una forma ya de hacer ese cálculo y para tú acceder a la plataforma de Spotify, tú tienes que pagar. Para Pero, tú acceder a toda esa plataforma, tú tienes que pagar. Y ya hay una forma científicamente de, de poder hacer comparaciones. No, de lo tú que no que tienes consume. que pagar en Spotify. Tú pagas si tú quieres obviar los <ríe> anuncios. ¿Tú si tú, que sabes, tú te crees que... las interrupciones Pero si no, ¿Y cómo tú Y la oye lo que tú quieras la pregunta es, Pero ellos señores, te van a dirigir miren, a ti no, miren, que miren, que... Señores, Tú no puedes señores, buscarlo, No se quieras. engañen ustedes mismos oye, ¿Cómo, miren, ustedes ¿Cómo ustedes creen que YouTube oye, miren, gana? Yo soy un viejo digital, yo comencé espérate, a bregar espérate, Con espérate, computadora espérate. y con internet Primero que tú, cuando tú todavía estabas en el aguacate Yo me río Andando en chancleta Ya yo estaba conectándome a internet A través del dial-up. Mira, mira, yo me río porque Amado está respondiendo a algo que yo esperaba que él respondiera. Es algo que se llama paradigma. Paradigma es algo que está establecido y que el, el ser humano se resiste a superarlo, a romperlo. Yo te entiendo, Amado. Eso es normal que tú lo hagas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ya no se usa el disco compacto. Ya se usa Spotify. Ya se usa YouTube. Y los, las variables de medición ya no se hacen en función de compra, sino de visitas. Y... Eh, oh, YouTube no se engaña a sí mismo ni tampoco la plataforma de Spotify se engaña a sí mismo. Eso es por la adquisición que hace la persona de entrada y salida. Ahora bien, por ejemplo, hemos demostrado en esas plataformas Spotify, YouTube, en, en Google, como Apple Music, en todas las plataformas, el alfa lo supera en números. No así en calidad. Pero ahora bien, Recuerden ustedes que, el, que la cultura, la música, no es lo que diga Carolina, amado, berenice, Israel, que es bueno. Es lo que le gusta a la gente. Por ejemplo, aquí hay un grupo en San Francisco de Macorís que se llama... Caramba, se me fue el nombre ahora. Con, con quemado, que Son mis amigos, el Daco, amiguísimo mío. A mí no me gusta esa música. Pero si tú lo llevas a la zona colonial... Si tú lo llevas a la zona colonial, aquí en San Francisco, a una gran a la mayoría de San de Macorís no le gusta, pero tú lo llevas a la zona colonial y allá rompen. Entonces, más que tú decir por qué, vamos a estudiar qué es lo que pasa, cuál es el público que lo visita allá. Entonces, el alfa no es la República Dominicana, porque hay algunos dominicanos que con fa falta de información dicen, ¡Ah, lo que pasa es que el dominicano no tiene nada en la cabeza! No, es que es aquí, aquí es donde el menos suena. El alfa donde menos suena es en la República Dominicana. Fíjense de que ya ni siquiera está aquí, él está radicado en Miami. Porque su público es más estadounidense y de Europa. Ese arrebatado tipo, en Miami. Ese tipo radicado está. Ese arrebatado. tipo. Arrebatado. Yo no sé por qué. <risa> Así se llama uno ni de ni los entiendo temas, por qué a la gente le gusta tanto. Pero le gusta incluso, incluso hay artistas, por ejemplo, de, de, de la categoría de Thalía, que, que suben eh, videos. Bailando su música. De manera que el tipo es influyente. ¿Qué es lo que sucede? Yo no le puedo decir a usted qué es lo que sucede. Ahora, yo lo que no voy a decir. Que el tipo es porque la gente son descerebrados. Porque 16 millones de gente no pueden ser descerebrados. Y si ustedes buscan. Y si ustedes buscan, por ejemplo, los empresarios de la música. Ahora mismo prefieren al alfa. Porque es un referente comercial. Lo de Santiago Matías. En la República Dominicana, mucha gente no lo entiende. Entonces, dice: ¿cómo es que este joven tiene 3 millones de suscriptores en su canal de YouTube? No eran dos. 3 millones ya. Búscalo, póngame el canal de YouTube a los Foques Radio. Y ahora creo otro que se llama. Eh, a los Focus Radio Show. No, no, ese, eh, a los Foques Radio Show, ese es uno. Ahora tiene. Esto no es radio. Y ya tiene en menos de dos semanas casi 200 mil suscriptores. Es porque el tipo. Eh, eh, ¿Qué? ¿Dice mala palabra? No sé. Es porque la sociedad lo prefiere a él, es porque los contenidos le gustan más. Eso es lo que la sociedad tiene que estudiar para utilizar eso a su favor. Por eso es que yo le he pedido a los sociólogos de la República Dominicana, más que estar en su casa, hablando y leyendo cositas, vamos a ap aportarle, pues, vayamos a, a estudiar los fenómenos, porque eso es un fenómeno social. ¿Saben cómo cuál? Como la plaza de la bandera. Un fenómeno social, una reacción, y eso es una manifestación cultural. Por ejemplo, la protesta, míralo ahí, eso es, esto no es radio. ¿Cuándo fue, ¿cuándo fue que se unió? Vamos a ver, muchachos. 176 mil suscriptores. ¿Cuándo fue que se unieron esa gente a la plataforma? El 7 de abril. Ustedes están viendo el poder que tienen esa gente. 7 millones de visitas. Esa gente no está jugando. Saben lo que quieren. Ahora, el que tiene que estudiar eso es... El dominicano y el, y el ciudadano, que te, ¿por qué esta gente tiene este impacto? Yo no lo sé. Tú vas a una discoteca y cuando te ponen al alfa, la discoteca entera tiembla. ¿Y es que toditos son locos? No, es el ritmo posiblemente, es el ritmo, es la música, eh, ¿cómo llama? Can... Es la letra, no sé. Hay que estudiarlo. ¿Es mejor el alfa que Juan Luis Guerra? No. ¿Es mejor Juan Luis Guerra que el alfa? No eso lo decide la sociedad en un momento determinado por eso decía antes la bachata no sonaba en discoteca antes la bachata no sonaba en discoteca y el dembow es una manifestación cultural dominicana que representa la cultura dominicana que usted lo entienda que eso es un disparate bien por usted porque esa es su forma de pensar ahora de que es una realidad es esos muchachos esos muchachos ahora mismo constituyen la industria musical de la República Dominicana lo constituyen lo mismo que pasó con el reggaetón en Puerto Rico con Tego Calderón eh, y ese grupo de muchachos que, que, que provocaron una manifestación cultural que impactó el mundo entero incluso, ¿se acuerdan ustedes de Calle 13 cuando vino con un ritmo diferente e impactó el mundo entero? Eso fue una manifestación cultural de René Calle 13 entonces Tú no puedes decir, eh, o usted puede decirlo, eh, bueno, aqueles eh, son unos disparatosos los que lo escuchan. No, porque es una gran parte del mundo la que lo está escuchando. La que lo está escuchando. Fíjense ustedes que usted podría decir, ¿cuál es mejor entre Romeo Santos y Juan Luis Guerra? juega? no la ¿cuál es mejor de los dos? Para ti, enfócame a Junior, enfócame a Junior ahí. ¿Eh? Romeo mejor que Juan Luis Guerra, definitivamente. Que ante el público lo es. Los videos de Juan Luis Guerra, los más que tienen llegan a 50 millones. Y en un video que tiene Juan Luis Guerra con Romeo Santos, tiene 230 millones de visitas. Significa que Romeo para la sociedad, para el público es mejor. Le gusta más. Incluso llenó un estadio que no lo llenaba nadie. Y el tipo lo llenó con los bacheteros de la República Dominicana. ¿Entienden? Es una manifestación cultural de un momento determinado de la sociedad. entonces ¿Qué es lo que debemos hacer? Más que criticar al pobre Alfa, que a mí no me gusta, qué cosa es mío, pero es a mí que no me gusta, pero a la mayoría le gusta. Lamentablemente, para el que no le gusta, bueno, el tipo ha logrado meterse en el, en, en, en el, en el gusto internacional y es una realidad. Duélale a quien le duela. Bien, señores, eh, vamos a una pausa después de este comentario agrio. Comentario. Sí. Eh, volvemos en breve, no se vaya.